flores secas, mover las plazas por si el fuego regresa y pelear con la resignación, callar el ruido con una, una canción. Cayeron mitos, volaron certezas, mordió la vida. ¡Desperté! Y el tiempo engañó a las lágrimas, las adormeció mojadas pero tranquilas. El mentiroso sol del espero. Parece alumbrar, tras muchos días, el arte está en vestida del gris, colores nuevos caminar seguir. Resucitar la primavera salir. la esperanza de un mundo nuevo por construir. Hoy anda miedo, despliega banderas, tapa las caras, tapa las conciencias, pero hay conjuros de liberación. Yo me seguro hasta en esta canción, aunque no hay nada las plazas son nuestras, busca razones, fíjate. Hay que agruparse oceánicamente, hay que cantar a los viejos poetas, y desnudar a los nuevos profetas, que mienten, mienten mesiánicamente, ¡Tarán! en las calles te espero aquí el pedernal está en la suela sin ti está la esperanza de un mundo nuevo por construir resucitar la primavera Oh <laughs> ¿Qué significa para vosotros ser solidario? Eh, yo pienso que es como ayudar sin, re, sin pensar que necesitas recibir algo a cambio. Es solamente porque sientes la necesidad de ayudar a esa persona.